Los mitos de los top voices que entrega LinkedIn. Lo vemos con alguien que ha recibido este título, así que acompáñanos. Negocios en digital 979. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de negocios en digital, el podcast en el que nos encanta, nos apasiona hablar de los negocios. Cada día, ya saben, de lunes a viernes sacamos contenido de calidad para apoyar, para empoderar a todos aquellos profesionales que se encuentran en este proceso. Y bueno, hoy tenemos una invitada especial, una coterránea ecuatoriana que pues ha ganado eh, o ha sido pues nominada por LinkedIn Noticias eh, para ser la Top Voices LinkedIn de Next Generation. Así que ya vamos a entrar en materia, pero claro, no sin antes, ya saben ustedes, siempre hacerles la cordial invitación. Si eres el dueño de una empresa, si eres del CEO, el gerente de ventas, gerente de marketing de la empresa en la cual tú quieres pues captar de manera recurrente leads calificados, prospectos que al final te permitan eh, abrir nuevas conversaciones comerciales y aumentar esas ventas pues esto nosotros los ense les enseñamos a sistematizar estos procesos a través de nuestras mentorías, leads for sales, de echarle un vistazo katiaman.com slash mentorías pueden revisar muchísima más información y con esto pues se olvidarán de que siempre, siempre, siempre, cada mes les lleguen prospectos calificados a su empresa, así que pues bueno vamos a entrar en materia y darle la cordial bienvenida a Dalia Saltos querida Dalia, gracias por estar aquí en el podcast Muchísimas gracias por la invitación Katia eh, la verdad es que para mí es un honor pues, eh, poder charlar contigo durante este, estos minutos y también eh, en conjunto con tu comunidad ¿no? Qué bueno, sí, qué maravilla. Para nosotros también es un honor, un placer y pues felicitarte, como te había dicho antes de entrar a entrevistas, ya estaba revisando algunas cosas de LinkedIn Noticias de, de América Latina y, y vi este, este listado que pues lo sacó el 31 de mayo, si no estoy mal, donde comentaba ¿no? que habían sacado a 10 jóvenes profesionales que producían contenido relevante y fresco con la mirada de nuevas generaciones sobre el tema de trabajo, ¿no? Así que ahí te encontré a ti, ecuatoriana, dije, pues bueno, tiene que pasarse acá por el podcast para comentarnos eh, al respecto. Entonces, eh, dentro de este contexto y antes de entrar en materia sobre esto de, de los mitos, de, porque hay muchas cosas que, que se hablan alrededor de estas listas que saca LinkedIn, más bien eh, empecemos, pues, ¿quién es Dalia Saltos y a qué te dedicas? Bueno, eh, yo soy psicóloga organizacional, eh, es decir, manejo toda la parte de talento humano. Eh, soy máster en desarrollo organizacional y hace aproximadamente cinco años eh, me involucré en el tema de coaching. Soy coach en programación neurolingüística, esa es eh, mi orientación. Eh, y pues luego de, de un despido, hace exactamente cinco años, tomé el rumbo de lo que llamo actualmente pues mi propósito de vida. Tra he trabajado en Talento Humano hace 18 años, empecé muy chiquitita, todo el mundo se llama, me llama la atención y me dice, pero entonces ¿cuántos años tienes? Pero empecé entre los 18 y 19 años en una industria acá en el Ecuador y eh, después de un suceso un poco complicado por la salida, eh, muy abrupta y sin ningún tipo de explicación porque tenía un excelente desempeño, eh, era gerente de talento humano de una empresa acá nacional. Fui despedida de la peor forma y ahí es donde yo digo que eh, frente a esas vicisitudes que uno puede eh, encontrar, eh, encuentra su propósito de vida y se alinea a... Propósito de vida, y desde a partir de esa fecha me dedico fervientemente a ser coach de empleabilidad desde un enfoque totalmente distinto, como lo hacen otras personas. Yo trabajo la parte espiritual, la parte de la mentalidad, la parte de la marca personal, eh, digamos que un enfoque integral. Y eh, llegó a LinkedIn hace más de 12 años, sin embargo, pues eh, no eh, le había puesto ese enfoque de marca personal. Era una reclutadora más en el mundo del indie, ¿no? Tenía... De hecho, cuando arranqué, los reclutadores somos los que más rápido crecemos, propio de que la gente te sigue, no por el contenido, sino por las ofertas laborales. Y hace unos tres años atrás comencé a trabajar eh, de, en mi marca personal y puntualmente este año me lo propuse, de hecho, eh, dentro de TikTok yo cuento mi historia y eh, lo propuse en un visual board. Y se cumplió <ríe> en seis meses con trabajo arduo, eh, por eso es que digo que todo empieza pues en la mente. Y finalmente dije, este es el año y cuando tuve la noticia pues estaba en un centro comercial acá en Guayaquil <ríe> y casi me caigo pues de la emoción porque no podía creerlo. Eh, hay solo dos ecuatorianas que han tenido esta premiación y para mí pues eh, fue fantástico. O sea, es un apalancamiento para poder seguir aportando valor a mi comunidad. ¡Qué maravilla! Dale nuevamente felicitarte, qué, qué gusto y gracias por compartir con honestidad un poco una pincelada de esa historia que es lo que te hizo llevar a donde estás ahora y es que es parte de, te puedo decir que también me siento identificada, hay muchos empresarios que se han pasado por el podcast que han comentado que pasó algo fuerte dentro de su vida laboral o, o algo que les hizo eh, cambiar ese rumbo y conectar con lo que realmente, para lo cual realmente vinimos ¿no? al mundo y me gusta mucho este enfoque que tú lo hablas desde la espiritualidad, desde conectar con esa esencia, desde trabajar esa marca, esto que nos gusta, ¿no es cierto? Y pues para diferentes enfoques, en nuestro caso por ejemplo es apoyar a empresarios, en tu caso es apoyar a estos profesionales que buscan reconectar con su talento pues para conseguir una buena oportunidad, en fin, cada cual tenemos esos talentos. Y, y, y el segundo eh, matiz importante que yo quiero resaltar de lo que has comentado es que eh, tú ya lo visionaste, lo visualizaste y hubo un trabajo eh, antes, eh, primero esa visualización, luego ese trabajo previo de mucho tiempo y a eso es lo que vamos a ir eh, pues preguntándote un poco para ir eh, eh, entendiendo cómo es que llegaste a este momento. Entonces, coméntanos un poco por qué salió este tema de, que, de, de ser reconocida por LinkedIn, cómo lo visualizaste y luego de ahí cómo lo trabajaste. Ok, mira, eh, yo tengo tres productos dentro de mi portafolio pues uno es el tema de empleabilidad que uh -huh. digamos que ese es el que el día, el, el, el, el, el, el, el que me toma un poquito más de tiempo eh, luego pues está una escuela de marca personal orientada a tema de LinkedIn que no lo he sacado eh, por lo manejo muy individual, no lo no le, do, no le había dado tanta fuerza pero dije, si esto sucede lo hago este año, o sea fue como que una condición que le puse a mi mente que me estaba un poco pues autosaboteando, ¿no? Entonces mucha gente piensa que la gente que se dedica a la mentalidad no sufre de estos autosaboteos y realmente pasa, o sea, por más de que tú te entrenes, yo me entreno todos los días, hace 10 años entré en todo lo que es programación neurolingüística, luego pues tuve un bajón y luego hace 5 años pues lo retomé eh, como una disciplina que es trabajar en tu mente. Entonces el objetivo fue puntual eso, ¿no? Uno de los programas que se vienen es el tema de LinkedIn para emprendedores, LinkedIn para buscar trabajo y LinkedIn para aquella persona que quiere ser coach, que quiere eh, realmente pues hacer de su vida su propósito eh, y obviamente monetizar. Y consideré eh, que el hecho de tener pues un, un reconocimiento de LinkedIn propiamente de la marca, de la compañía, iba a generar un plus eh, para los estudiantes. Entonces dije, perfecto, por eso lo, lo, lo quiero y trabajé bajo ese, ese objetivo. Y como tercer producto que te mencionaba, tengo una escuela de emprendedores en donde enseño a las personas a manejar la parte de marketing digital y obviamente el fuerte también sería el tema del LinkedIn, que muchas veces entre las redes sociales lo dejan como que un poquito más allá porque hay una distorsión a nivel del concepto de para qué o qué haces el LinkedIn y, eh, y pues para ambas situaciones este, esta, este reconocimiento me viene súper bien. Entonces era como que esa gasolina para el alma primero y para los proyectos que tenía de cierta manera en, en el tintero. Claro, y es que cuando ya lo visualizas, ¿no es cierto? Y dices, bueno, esto me va a ayudar, me va a catapultar porque ya, te, ya tienes tu esencia, tu razón, ¿por qué lo vas a hacer? Eh, estás asentando un poco las bases de la estrategia. Eh, luego, cuando entras en acción, dices, bueno, me planteé esto, quiero que haya este reconocimiento. ¿Qué pasó dentro de tu disciplina ya diaria para conseguir esto? ¿Cuánto tiempo te llevó algo? Ya comentaste, pero sería interesante para las personas que nos escuchan saber un poco más. Ok, eh, bueno, yo empecé fuertemente a ser mucho más activa en LinkedIn desde el 2020, aproximadamente, digamos que finales eh, del último semestre del 2020, sin embargo, en algunas charlas, algunas capacitaciones que recibía, eh, mentores con los que me reunía, eh, digamos que la estrategia inicial que yo utilicé mmm, no fue la más idónea, entonces no crecía a la velocidad que quería crecer y cuando comencé a hacer yo de, sacándome un poco de la estructura porque ¿qué es lo que la gente cree que en LinkedIn tú no puedes eh, salir en ropa deportiva o tal vez no puedes hacer un video en tu carro porque tienes que cumplir ciertas especificaciones o no, tienes que, no puedes descargar videos de TikTok o no puedes salir bailando o no puedes salir riéndote eh, porque tienes que guardar cierta compostura y era eh, digamos que la insignia de la mayoría de mis mentores en su momento con respecto al tema del LinkedIn. Entonces dije, no, esa no soy yo. Y comencé a darle eh, desde hace aproximadamente, vamos a decir octubre del año pasado, una mirada diferente. ¿Por qué? Porque me fui dando cuenta que los videos más orgánicos, recuerdo haber hecho un video saliendo del gimnasio a las nueve de la noche en un en mi, en mi vehículo con literal el sudor en el rostro contando una historia de una chica que me había llamado que había sido despedida y tuvo eh, aproximadamente 9.000 reproducciones y se compartió casi 2.000 veces y la gente llevaba la reflexión y era una una o sea la ropa que tenía era totalmente deportiva no tenía ni siquiera luz porque lo primero que te dice todo el mundo es tienes que tener una buena luz yo lo que digo es tienes que tener un buen sonido después de que tengas un un buen sonido puedes hacer lo que sea así y así la luz o la cámara se no sea de, de los megapíxeles que requieras entonces en ese proceso me fui dando cuenta que el eh, lindin premia mucho la espontaneidad de hecho me escribían mucha gente que tenía 100 mil 200 mil seguidores por mi presentación que yo tengo en lindin eh, que es un vídeo también hecho en mi casa desde creo que mi celular sin luz, y la gente me decía, Me encanta tu presentación de 10 segundos, y era gente que para mí era referente, y dije, Wow, o sea, significa que estoy haciendo las cosas bien. Y a partir de ahí eh, comencé a deslindarme de los videos súper estructurados. Yo hace unos 10 meses, si tú revisas mis publicaciones, hacía videos con los típicos, con la franja acá de mi marca y acá los, los subtítulos, y sí, se veían súper chulos, digo yo, pero no tenían esa ese engagement que yo realmente buscaba, no solamente por el reconocimiento, sino que eh, realmente pues uno de mis objetivos como generadora de contenido es que la gente el contenido lo consuma y lo comparta y lo haga suyo y obviamente eh, haga match y se conecte conmigo no estaba logrando eso y comencé a generar mis propias estrategias y parte de mis propias estrategias fue ser yo misma, o sea si salía de un café y me daba ganas de contar algo pues lo hacía, eh, si estaba el carretero paraba y hacía un video si salía del gimnasio paraba y hacía un video y eso el, esa espontaneidad creo que fue la que me llevó realmente al éxito, yo creo que muchas veces eh, en lindy la gente trata de ponerse una pose, una postura agrandar sus logros no eh, digamos que transmitir ese, ese ser genuino eh, que, que realmente llevamos dentro, ¿no? que es parte de esa marca personal, entonces creo que eso, salirme un poco del enfoque y del estuche de él, ser el la persona de talento humano o que, que quizás está en, en en en un en una en ciertas características y comenzar a ser más bien la persona y mostrarme tal cual y contar los testimonios de mi escuela desde, desde lo más eh, natural, sin tratar de, ay no, esto se escucha bonito, esto se va a malinterpretar, no, o sea, contarlo tal cual, creo que eh, me sirvió para conectar conmigo mismo primero eh, y luego pues el tema de poder transmitir el mensaje que realmente quería Qué maravilloso, y es que al final, como tú dices, eh, todo esto se encierra en ser espontáneo, en ser genuino, en ser tú mismo, en disfrutar, en de pronto salirnos de ese esquema, como tú bien mencionabas, un poco acartonado, donde de pronto está la marca, están estos videos que incluso llevan hasta un tiempo de... Eh, producción, preproducción, posproducción, ¿no es cierto?, aunque sean cortos, pero esta espontaneidad, sobre todo diría yo que también va de la mano mucho con el contenido, con ese mensaje, con esos testimonios, con el día a día, y con mostrarnos también que somos seres humanos al final del día, ¿no?, donde no todo está, no todo es color de rosa, donde se plantean los problemas, los, eh, las frustraciones que puede pasar, que tú lo has, has visto con, con las personas que te conectan. Entonces, es, eso eh, funcionó. Ahora, eh, entrando un poco más en, en esa ya de la parte profunda, a la parte de forma, eh, ¿tú haces eh, publicaciones diarias? ¿Tienes algún horario en particular? Eh, ¿Qué les dirías a las personas que nos están escuchando? Bueno, realmente eh, sí tengo publicaciones diarias. Publico tres veces diarias, de, de forma diaria, a veces hasta cuatro. Si una de esas publicaciones nos genera el engagement que requiere monto una cuarta, monto una quinta. Constantemente estoy probando horarios porque eh, realmente el programa que se viene el tema del LinkedIn, eh, quiero que eh, haya sido totalmente testeado por mí, que un estudiante no me, no me pueda decir, oye, ¿este horario funciona o no funciona? Y le diga, desde mi punto de vista, si sí funciona, yo lo probé. Ahora, hay una cosa puntual que yo siempre le digo incluso a las personas que eh, están en mi escuela de empleabilidad que utilicen Lisa LinkedIn, que para mí el 80% de la búsqueda de empleo está en generar contenido, eh, les digo que no te hagas de un horario. ¿Por qué? Porque realmente, ¿qué es lo que te dice la mayoría de blogs de redes sociales? Que los horarios más eh, densos, más pesados, donde hay más audiencia, es súper de mañana o súper de noche. Pero a mí dalia saltos no me funciona. A mí me funciona a las una y media de la tarde, a las once y media, eh, a las tres y media, ¿por qué? Porque mi nicho son personas de recursos humanos o en su defecto personas desempleadas. Y a, a nivel de cultura, lamentablemente, que estén en búsqueda de empleo, eh, y que se demora y que todavía no conoce el tema de mentalidad y procesos y todo, no se levanta temprano, porque en teoría no tiene nada que hacer. Entonces ahí está mi cliente objetivo. Entonces hay que ir analizando y probando, y, y siempre le digo a mis estudiantes, cuando tú veas un perfil donde... Eh, eh, ¿cómo, va, ¿Cómo sabes que se va a hacer viral un perfil? Un me gusta por minuto. Esa es la, la regla. Un me gusta por minuto. El momento en que tú vas viendo que hay ese escalafón, anota la hora y pruébalo en tu audiencia, porque esto siempre va a ser ensayo y error, ensayo y error. Eh, hay días, me ha pasado dos veces en el año, uno para mi cumpleaños y siempre para el cumpleaños de mi mamá, que dejo de publicar y obviamente el LinkedIn te te castiga. Es una de las redes que más castiga. Que creería yo, está muy a la par de TikTok, eh, el momento en que dejas de publicar o haces como que un, un, un fantasmeo y te vas eh, las, las publicaciones dejan de bajar eh, el tema de, de la viralidad, entonces es muy importante ser constante eh, y, y, e ir probando qué tipo de contenidos le gusta a tu audiencia, hay personas que generan tipos de encuesta a la misma audiencia para preguntar qué tipo de contenido es el que te agrada yo soy más de hacer mi propio. Testeo y ver qué es lo que funciona Ir anotando, y soy bastante intuitiva Creo que es propio de ser psicóloga De haber trabajado mucho en mi mente Que digo, esto va a pegar, esto va a funcionar Y cuando percibo, desde que estoy Escribiendo un post y digo, esto no va eh, No va O sea, realmente no va, pero no los borro Hay mucha gente que los borra Porque tienen bajo engagement eh, Y realmente no, o sea, para mí eh, eh, Los posts que quizás han llegado A 50 durante el día Que para mí es un engagement bajo de hecho, ahorita me estoy recuperando un poco porque la semana pasada tuve una gira en varias ciudades y realmente pues no publiqué, pero lo hice eh, intencionalmente para probar. He venido de casi dos años publicando tres, tres, tres, tres. Dije, vamos a ver cómo se comporta el LinkedIn porque el algoritmo es indescifrable. O sea, hay siempre eh, técnicas o estrategias que uno puede decir esto te funciona, esto acá no te funciona, pero es indescifrable. O sea, no hay una fórmula perfecta. Yo creo que la fórmula perfecta está en seres Espontáneo, en ser constante, en ser disciplinado y en publicar todos los días. O sea, yo he escuchado a muchos mentores que te dicen puedes tener un post eh, durante toda la semana y darle como que su espacio para que se haga viral, no. Para mí, yo tengo un lema, de hecho, que es a mayor exposición, eh, mayor conversión. Es decir, mientras más te expongas eh, de todas las maneras en todas las redes sociales, vas a tener más opciones de convertir una venta o convertir una comunidad que si esperas que las cosas pasen. Claro, genial. Que, bueno, y es que aterrizando un poco, como tú decías, eh, e incluso la teoría, lo que te pueden decir los mentores en ir probando, tú has dicho algo súper clave, y es que debemos analizar a qué público objetivo queremos llegar, porque a ti... Eh, Dalia, te funciona horarios porque estás hablando a reclutadores y a gente que no tiene trabajo, pero si hay otro enfoque donde tú llegas de pronto a los CEOs, a los gerentes, a, a, a X personas, hay que analizar un poco, bueno, cuál es el día a día de esa persona y tratar de estar en ese contenido. Ahora me parece interesante también el, eh, que no hay una fórmula perfecta, o sea, hay que ir probando, testeando y probando, pues lo que tú dices no es qué va a ser, o lo que o la otra persona dice no es ley, hay que ir testeando y ser tú mismo. Al final del día es esa, esa constancia, esa disciplina que bien lo mencionaste, que vale muy a cuenta para, para llevar a cabo esta, esta estrategia. Y en general, bueno, ahora, Dalia, ¿cuál es ese próximo objetivo que tú quieres conseguir luego de haber conseguido este hito? 100K, eh, 100.000K, eh, lo tengo pronosticado para máximo el cierre de este año, eh, sé que es, un, es duplicar los, los seguidores que tengo actualmente, estoy por los 46.000 seguidores, eh, sin embargo al ritmo que voy y por la, las cosas que tengo en mente y algunos, algunas otras cosas en las que las he dejado en stand-by por otros temas, eh, creo que es fácil eh, llegar siempre con el tema de disciplina, con el tema de ese estar presente dentro de la comunidad eh, llegar a los 100k y luego de llegar a los 100k pues eh, ir, ir aumentando por lo menos 50 mil semestralmente el objetivo sería llegar a un millón ahora aquí es muy importante una cosa no eh, yo veo mucha gente que tiene un montón de seguidores el, aquí y hay mucha gente que se preocupa no yo en la lista de, de los top boys vi eh, gente pares míos o sea que estamos dentro de la misma lista eh, que tienen 8000 mil seguidores que tienen cinco mil seguidores entonces aquí lo importante no es el número de seguidores de hecho hay un chico que tiene como 1.500 seguidores sin embargo es el contenido que tú generes o sea que realmente ese contenido impacte y eh, quizás ha cambiado un poco eh, tal vez los criterios de para escoger eh, hace unos dos años que, que yo recién conocí este boom del, de, del, de, top, de, de top boys realmente pues eh, la mayoría todos estaban sobre los 50 mil, sobre los 80 mil, sobre los 90 mil. Ahora veo que son un poquito más flexibles que más eh, es, están dando eh, énfasis a qué tipo de contenido, si la gente se queda leyendo tu contenido, si hay una interacción. Entonces, eso es, es, es muy importante eh, y realmente pues una de las cosas que también, que uno de los proyectos que se vienen es unirnos con los que hemos estado sido escogidos para poder generar un espacio de conversación y poder contar ese tipo de estrategias que realmente pues, eh, le pueden impactar o pueden ayudar a, a otras personas a llegar a ese, a ese objetivo o, o, o formar una comunidad muchísimo más grande esa comunidad estaría genial dalia cuando eso salga pues coméntanos para también difundirlo porque parte de estos eh, estos logros estos hitos que a, hay personas profesionales en diferentes áreas no marketing deportes eh, coach en fin hay de, de todas las áreas y, y cada área pues puede aportar no incluso área en la que tú no estás pero escuchas los los hitos de otras áreas que puede venir muy bien aplicarlo en tu área así que muy muy válido esto estamos terminando mi querida dalia nuevamente darte las gracias infinitas por estar aquí, por compartirnos de manera genuina esta, esta aventura tuya, felicitarte nuevamente por el este hito tan importante que LinkedIn te, te ha dado. Eh, palabras finales tuyas y, y pues dónde te podemos encontrar. Bueno, eh, me pueden encontrar en TikTok, en Instagram y en Facebook. En, en, en Instagram estoy como kula.th, es decir, la, la, la marca, eh, digamos que empresarial de mi compañía. En Facebook también como kula.th. En TikTok estoy como Dalita tu Coach y en Instagram también. Y en LinkedIn pues estoy como, como Dalia Saltos. Eh, realmente el mensaje final que yo le puedo dar a las personas es que si quieren eh, mostrar eh, o construir una marca, eh, más bien no sería construir porque siempre digo que todos nacimos una marca eh, que, que, que es proveniente de quienes hayan sido nuestros cuidadores en esta tierra, eh, sin embargo si la quieres potenciar y por qué no llegar a un tema de monetizar, debes estar dispuesto a tener una mentalidad eh, imparable, es decir, estar dispuesto a no parar eh, hasta llegar a ese objetivo, eh, trabajar todos los días por ese objetivo, acordarte por qué iniciaste y cuando no quieras hacer algo, realmente hacerlo, ¿no? Hay muchas veces que realmente yo no quiero hacer un video no quiero, o no quiero maquillarme o no quiero montar una historia y realmente es ahí donde la disciplina. Lina sale a brota y digo lo tengo que hacer, o sea, definitivamente es algo que lo tengo que hacer porque lo quiero hacer y quiero llegar a eso y en segundo lugar creo que es eh, permitirse ser vulnerable, una persona que sale en Linden con mucha etiqueta, con un con una, una imagen eh, todopoderosa o que no le pasa nada o que nunca se siente mal o que no esté eh, o que no comparta sus ideologías porque considera que pueden ser distintas a otras personas tiende a no hacer match con una comunidad, yo creo que lo, eh, lo bonito de ser un generador de contenido en cualquier red, imagen, LinkedIn es permitirte ser vulnerable, permitirte mostrarte eh, y sobre todo estar preparado para el hate. Yo no sufro de eso realmente eh, y, y realmente es algo que, que lo agradezco, pero sí tengo un montón de eh, gente en mi escuela eh, digamos que pares que se dedican más o menos a lo mismo con respecto a generar contenido me refiero, que sí tienen mucho hate, pero yo creo que es cuando de un post tú quieres agredir de cierta manera a otra persona a, otro, a otros roles o quieres hacer quedar mal entonces siempre que yo redacto posts y eh, siempre como que cuando son, dije, vamos a decir que pueden generar un poco de polémica siempre lo termino con una frase de que con todo el amor del mundo con toda la humildad del mundo mi post no invita a el tema de un debate o una discusión, ¿por qué? porque realmente la gente en LinkedIn entiende, también existe y me pasaba al inicio, pero afortunadamente me pasó muy poco eh, que cuando un post se viraliza, la gente comienza a querer como que atacar un 1%, ¿no? eh, incluso generadores de contenido mismo y colocan, ah no, dices tú tal cosa por tal cosa y te comienzan a exponer. Eh, ante estas situaciones siempre vas a tener dos cosas, o respondes o endoras. Yo prefiero responder con altura <ríe> E invitarlos a decir que lean todo el post, que si no les quedó claro, ¿por qué? Porque tú te estás mostrando y, y, y he visto mucha gente caer en esa red de conflicto, ¿no? El post puede estar súper espiritual y viene alguien y te ataca y tu respuesta es súper agresiva y te dañaste toda la marca personal. Entonces, el objetivo es ser coherente, eh, que es, otro, es el tercer punto que colocaría ser coherente entre lo que dices y lo que haces, y estar preparado también para tener eh, este, esa cuota chiquita de hate y, y poder manejarlo como un tema uh -huh. de vamos a ver por qué esta persona opina diferente y si opina diferente, respetar su pitió y simplemente dejarlo ir. Y con eso nos quedamos, con el manejo, digamos, de cómo se maneja en ventas, de objeciones, el, el de ser empático en esas comunicaciones... El ser cuidadoso porque al final del día, como tú bien dices, lanzamos un contenido de pronto con un tinte espiritual, muy espiritual, y, y si la fregamos con una contestación muy fuerte por alguien que piense diferente a nosotros, pues no hemos hecho nada, ¿no? Así que eh, valioso, mi querida Dalia, nuevamente darte las gracias. Estamos por terminar también. Gracias a la audiencia por escuchar el podcast en las diferentes plataformas, en Spotify, en Google Podcast, en iVoox, en iTunes. Y si ya están ya en los eh, podcasts por favor, les recomiendo que nos ayuden con para que se siga más el podcast con sus valoraciones de cinco estrellas en el podcast se, si quieren ver en el formato de vídeo en youtube ya saben pueden ahí suscribirse también y pues si saben que este contenido alguien que estaba necesitando esta información pues compártan es completamente gratuita así que con esto seguimos apoyando a este ecosistema de negocios de, de emprendimiento de empleabilidad que pues eh, nos viene bien a todos. Así que nuevamente, gracias, Dalia, y gracias a ustedes. Nos vemos y nos escuchamos el día de mañana, terminando la semana con el videoblog de Katia. Se les quiere mucho. Un fuerte abrazo. Chau, chau.